que seguro que eres uno de los que ve un arco, Tori, y pasa totalmente de largo. ¡Nope! ¡Nope! pues gira tu maldita cabeza y acércate porque seguramente sea una de las mejores cosas que hará en este juego hoy es tu día de suerte para encontrar todos y cada uno de los santuarios sintoístas y conseguir potentes talimanes además de un trofeito yey, yey, yey, yey. ¿cómo como estáis mis jóvenes samuráis algunos de vosotros me habéis pedido un vídeo de todos los santuarios que andan repartidos por las tres grandes regiones de Tsushima y cómo no aquí os voy a dar la localización de los 16 que hay en total y que Talismán podréis obtener en cada uno, de esa forma sabréis si os conviene o no. Además, lograremos el trofeo del favor de los Kami para conseguir nuestro amado platino. Pero estaros muy atentos a lo que se viene esta semana, porque tendremos varios vídeos que os van a interesar muchísimo, como por ejemplo una lista de los mejores talismanes y donde. Y si quieres sentir el power del Samurai tan Solo suscríbete al canal ¿Estáis preparados para un viaje por toda Tsushima? Comencemos pues por la región de Izuhara Donde encontramos hasta 7 santuarios diferentes Número 1 Santuario de la Flor de la Ciruela Está en el pico de Shigenori Al norte de la forja de Komatsu Donde conseguiremos el talimán cuerpo a cuerpo Kagutsushi Para infligir más daño Cuando tenemos la vida al 50% o menos Número 2 Santuario Punta de Flecha está justo en el centro de Asamo, por encima de la ladera de Asamo conseguiremos el talimán de utilidad Inari, que aumenta la cantidad de recursos, pieles de depredador, bambú y madera de tejo al recolectar Número 3, Santuario de la Cúspide Dorada, se encuentra al sur del Templo Dorado, en la zona de Ariake conseguiremos el talimán defensivo Amaterasu, que nos devuelve una cantidad moderada de salud al acabar con los enemigos Número 4, Santuario de la Roca Sanadora de Hiyoshi, está al sudeste del castillo Caneda, en un una especie de isla pequeña en Yoshi conseguir el Mortal imán defensivo Okuninushi. Joder, con el nombre. Que recupera lentamente nuestra salud mientras estamos fuera de combate. Número 5. Santuario de las Cataratas Primaverales. Está en el este de la ciudad de Komoda. En la zona de las Cataratas de Kukai. Conseguiremos el talismán defensivo Mizunokami. El cual facilita los desvíos perfectos y esquiva perfecta. Número 6. Santuario del Dragón Pétreo. Tiene que ir al oeste desde la colina de Kashine. Esta colina está justo debajo de la ciudad de Komoda. Y conseguiremos el talismán cuerpo a cuerpo Susano que añade un 30% de posibilidades de derribar a los enemigos desequilibrados. En este caso necesitamos el gancho para conseguirlo. Número 7. Santuario de la Montaña Sinuosa. Está en el paso nuboso, al sudeste de la forja de Komatsu. Conseguiremos el imán de distancia Izanagi, con el que conseguiremos un 40% de recuperar la flecha si acertamos el tiro en la cabeza. Bueno, bueno, bueno, ahora le toca el turno a Toyotama. Número 8. Santuario del Risco Brumoso. Justo encima de la bahía de Yoshi al oeste de Otsuna podrás conseguir el talismán de cuerpo a cuerpo Ryujin para conseguir un kunai cada vez que hagamos un esquive perfecto número 9 santuario roca tortuga arriba de las colinas del viejo Toyotama también podrás encontrarlo al este de la aldea de Kishibe podrás conseguir el talismán del sigilo Orinomikoto que nos permite permanecer oculto mientras asesinamos enemigos desde la hierba alta número 10 santuario de la cresta nulada en la zona nordeste de Kushi justo encima de la aldea de Urashima Podremos conseguir el talimán de distancia Azumi no Isora Para que las flechas no hagan ruido al impactar Número 11 Santuario Pico Frondoso A la derecha de la fortaleza de Yarikawa En una pequeña zona de entrada en el mar Conseguiremos el talimán cuerpo a cuerpo Shinatsushiko Que hará que nuestros ataques cuerpo a cuerpo No se interrumpen durante 6 segundos Tras desequilibrar a un enemigo Número 12 Santuario de la Roca Pantanosa Al nordeste de la aldea de Akashima Justo debajo del pantano de las luciérnagas Encontramos el talimán defensivo Y Sanami Que hará que reviva con un 50% de tu salud máxima Al usar la habilidad de voluntad férrea Número 13 Santuario de la piedra escarlatas Al nordeste de Kalaumugi Justo debajo del campo de las flores del esquinoccio. Conseguimos el talimán del sigilo Tsukuyomi Con el que conseguiremos más munición Y suministros de los enemigos eliminados Y para finalizar Nos vamos a la zona de Kamiagata Donde tendremos tan solo 3 Santuario. número 14 santuario peñón helado a la derecha de la aldea de king en el sudeste de la región Conseguiremos el talimán cuerpo a cuerpo Nihihayashi no Mikoto Con el que aumentaremos moderadamente el daño con la salud al máximo Número 15 Santuario del Monte de la grulla Justo debajo del fuerte de Kikuchi Al sudeste del Molino de Sago Podremos conseguir el talimán defensivo Ikazuchi no Kami El cual permite que las ventajas y habilidades Tengan un 25% más de probabilidad de aterrorizar al enemigo Número 16 Santuario del Pico Nevado En el nordeste de la región Justo al nordeste del monte Yogaku Conseguiremos el talismán cuerpo a cuerpo Takemikazuchi Que hará aumentar un poco el daño cuerpo a cuerpo Durante unos segundos Tras matar a un enemigo Bueno, bueno, parece que ha sido una gran guía muy, muy, muy completa en cuanto a todos los santuarios sintoístas. Pero ya lo tenéis todo en un mismo vídeo. Cualquier duda, dejármelo en los comentarios y como siempre, espero que haya gustado. Nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!